De hoy, crearé mi propio Minecraft Reemplazando texturas y modelos ¿Quieres conocer el resultado de mi creación? No olvides suscribirte, deja tu like para más videos de ese estilo Y solo porque sí, comenta Minecraft Y bueno, ranitas, como ya saben Vamos a cambiar todo el Minecraft Y lo voy a hacer a mi manera Así que, vamos a dar un vistazo Como quedó Y igual a ranitas Oh, su máquina Mira cómo ha quedado el Minecraft He cambiado un poco las texturas Por ejemplo, mira el agua que está aquí Mira, hay ranitas súper guapas Andando aquí en, en todo el agua Y pues aquí tenemos el mod de Dani Mira, mira, mira, qué bonita la tortuguita Está ahí metida También, eh, les quiero decir Como yo soy un buen artista y, y bueno, y yo soy mejor que Da Vinci He creado esta hermosura bueno me quedó un poco mal la, la forma de la, de la rana pero así quedó la madera mira es verde la maderita y bueno tiene una ranita muy bonita la verdad eh, no no no me vayan a criticar mi arte por favor ok también he cambiado las imágenes mira se ven un poco pixeladas porque pues en la resolución de Minecraft es como muy chafa entonces se ve así pero mira aquí está el rabi play. ¡Qué guapo, qué guapo! Mira y acá estamos todos los panas. Mira qué guapo. Eh, también está pizzeleado porque, bueno, Minecraft es, es un mundo muy pizzeleado. Y bueno, aquí está. Y aquí con mi camita rosita. Ay, qué bonita. Bueno, subimos por aquí. Y aquí también tenemos otro cuadro que es de mi canal. Igual pizzeleado. Y ya saben, si le encanta el video, suscríbanse y dejen su like. Mira, mira, mira, también tengo acá un yo con las ranitas ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y qué, qué más cambios hay? ¿Qué más cambios hay? Es que, es que está, está, está todo cambiado, que okay, me, me, me encanta, loco, me encanta Ok, ranitas, hay otra cosa más que he cambiado Y miren el sol! ¡Soy yo! Soy, soy Bueno, en mi, en mi cara y, y estoy observando a todo el mundo Mira, mira, qué guapo, estoy observando desde, desde el cielo Genial, también tenemos aquí Cambiada la arena, la arena es como un poco Más verdosa, más bonita Mira, mira, mira, mira qué guapo, le hace Un detalle muy bonito a la montaña la verdad Me encanta Y pues nada, los mobs Dejé los mobs que he creado en mis Anteriores videos, que claro si no lo han visto Pues están en la lista de reproducción Bueno, ahora estamos en la aldea Y mira las casas de madera como se ven Todas con mi, con mi dibujo un poco Deforme, está súper bonito y claro, como que no, aquí está nuestro golem, ¿poco yo? ¡Qué guapo se ve, soy, bro! Qué, ¡Qué bonito, eh! Ese lo creamos en anteriores videos. Y pues, a ver, ¿qué otro cambio les le quiero decir? Ah, claro, he cambiado también la espada de diamante. Mira, mira, se ve chiquita, pero también la dibujé yo. Y, y bueno, no sé... Bueno, me quedó un poco extraña, ¿verdad? Ustedes escríbenme en los comentarios si les encanta. Pero bueno, me quedo extraña. También he modificado la armadura de diamantes. Mira, mira, mira, me la coloco. Mira qué guapo, mira qué guapo, mira el sombrerito. Está todo kawaii, todo genial. Y, y, y mi pecho, o sea, tiene mi logo, está súper hermoso. Otra cosa que he mejorado es el inventario Mira, aparece un tremendísimo dibujo También he cambiado unas cuantas comidas Que pues es esta, que bueno, esta es un pequeño spoiler de otro video Que es el Francisco y es el, en la chuleta cruda, eh Es la chuleta cruda Tenemos una nueva manzana, que es la manzana verde Como pues la manzana normal Y la manzana dorada, mira, mira, qué guapo, toda realista Está genial Tenemos también pues el, el pollo crudo Que es lo que deja el mote de Rabito y el pan, el pan todo kawaii ¿A quién no le encanta el pan, no? El pan duro Ok, ranitas, hay una sorpresa Y es que la gallina la he cambiado un poco Y ahorita es un... ¡tata -tata un pingüino volador con un paracaídas Mira qué guapo Vale, vale, lo coloco aquí Mira, mira, mira, mira, mira Qué genial, el pingüino Me encanta Qué bonito, bien chiquitito y todo guatón Me encanta Y creo que si lo, si lo asesino con esta con espada nos da, claro que sí, nos da la chuletica Del rabito, que su carita tú haces Y tú aguantona, ok ranitas, mira También he cambiado unas cuantas herramientas Que es la pala de diamante Pues es, ahorita es una pala verde Porque pues el verde es el mejor color del mundo Ahora podemos hacer aquí Nuestros caminitos con la palita Tenemos el pico del diamante Que bueno, es un, es un patito de hule Ahí se ve todo bonito Y bueno, ¿qué hace con esto? Puede picar, puede picar aquí todo guapo Y todo todo genial también tenemos una nueva hacha, que bueno, es la, la carita de rabito que tiene la zanahoria, pero en modo hacha. Y se puede picar súper genial, mira, mira la madera, es verde también. Es que este, este, eh, lo transformé un poquitico verde porque pues es mi color favorito. Y bueno, aquí está todo, todo guapo, todo, eh. También he cambiado la azada verde también, mira, para sembrar aquí nuestras semillitas y todo. Y la cubeta de agua, cuando la tienes en la mano, mira, aparece un capleito todo guatón. ¿Y qué hace esto? Pues genera nuestra agua super guapa, mira. qué guapo, Luco, las ranitas. A ver, se puede marear un poquitico, pero me encanta, eh. Está súper genial aquí esto. ¿Qué ranita? Pues en el net, no he cambiado nada. Solamente, pues está el mod de Emi, que es el soglin Mira, qué guapa, qué, qué bonita la Emi. Y pues también tenemos el gas gato, que bueno, en el anterior video vimos cómo la creamos. Y pues nada, estos son los únicos que hay en el nede ¡Ah! También otra cosa Los Enderman también se suelen parecer por aquí Vamos a españar uno claro, Y los Enderman, pues son el más jugibugi Mira qué bonito ahí todo, guatón Todos son rojaitos Porque pues las texturas de los ojos están ahí puestas Pero se ven sonrojados, eh Vale ranitas, también he cambiado unas texturas De la mesa de ahora es verde Tiene aquí un gameplay todo chiquito Tiene nuestra ranita del canal y bueno ahí está nuestra mesa de casteo tenemos la mesa de estantería que bueno nada más es el dibujito guapo que he creado eh, también tengo la cabeza de un creeper que pues me la puedo colocar y pues es el creeper Alexi mira mira me la coloco y ahorita soy Alexi bro y pues nada ya conocen el mod de Alexi pues que es el creeper que ya saben están los mods todos los mods están en, en anteriores videos véanlo que ahí están todos los mods que están implementados en este en este nuevo Minecraft vale Ok, aquí está la Alexi, todo guatón, todo, todo bonito que nos deja cuando lo matamos nos deja un una pólvora que es el leche chiquitito. Mira qué bonito. Vale, ahora vamos a proceder a crear el portal Alén para ver ya las últimas cositas agregadas. Aunque no hay nada agregado, solamente es los mobs anteriores y ya está. Pero bueno. Eso le da un toque muy bonito. Otra cosa que he agregado es que he cambiado el bloque de diamante y ahorita se ve así. Mira, mira, qué guapo. Mira, mira, qué genial. Está hermosísimo con la ranita. Y el diamante solito es así, mira. Ahí se cayó. Bueno, lo coloco ahí Mira qué guapo es la ranita que tenemos en el logo abajo de mi canal Y vamos a crastear, yo que sé, aquí un, una armadura Mira, por ejemplo, sale la armadura Si queremos el pantalón Y está todo genial, ¿sabes? O sea, nadie va a pensar de que tú te cargas aquí unos diamantes, ¿sabes? Vas a decir, ah, es una imagen toda bonita, pero... Es una forma muy bonita para ocultar tus diamantes. Y algo más es que he creado mi mod y son las abejas. Mira qué bonito. A ver, yo me veo un poco raro porque, pues. Pues sí, o sea. La ranita de, de mi de atrás la tengo en las alas. Pero mira, así es la abeja. Por aquí vamos a, a generar un poco más. A ver, abeja. Aquí está. Generamos y mírala qué bonita, mira, mira, mira, mira, mira. Está súper guapo, súper genial. Me encanta, me encanta. También hay otra cosa, es que para que no se confundan los diamantes que son verdes con las esmeraldas, Pero las esmeraldas ahora son pollos. Sí, ¿por qué? Porque pollo, o sea, hay cartas ya a los aldeanos de estar pidiendo esmeraldas. Tienen que estar pidiendo pollo. A ver, vamos a poner un aldeano. Vamos a la, a la aldea a ver si un aldeano nos pide algo. Mira, aquí estamos por ejemplo con este aldeano Tiene un pan en las manos, no sé por qué tiene un pan Todo bonito ahí en las manos Y mira, por ejemplo aquí me pide eh, un, Una esmeralda y me da pan Mira, mira, mira, qué genial Dapanes. ¡Oh, qué rico! ¿Ves? Ahorita ya no es necesario dar esmeraldas a los aldeanos. Solamente les das chuletones de pollo y ya está, ¿sabes? Bueno, rarita, ya estamos en el len. Y pues nada, aquí lo que tenemos son los juguigugis como Enderman, que ya se habían visto anteriormente. Tenemos al grandísimo Cherlon, que es, está en el video de Mob. Aquí, okay, rarita, este ha sido pues mi cambio de Minecraft. No, no tienen muchos cambios de por sí, solamente unos que otros mods, unos que otros bloques. Y pues nada, está guapo la verdad, a mí me encantó este tutorial para lo voy a utilizar en PvP Y en todo, porque mira, mira, estas espadita chiquitita me, me va a ayudar Díganme si a ustedes les encantó bastante, que fue lo que más les agradó Y nada, no olviden suscribirse y tu like para más videos de este estilo Y nos vemos en el siguiente video, ¡Adiós!